Las declaraciones fueron ofrecidas por ex empleados del cabildo de esta ciudad de San Francisco de Macorís que exigen el pago de sus prestaciones laborales. No sustentan condiciones económicas y físicas para esperar mucho. Se ve desesperado y se ve, está dispuesto a aceptar lo que es un acuerdo de pago con el alcalde. Eso es lo que el licenciado nos ha dicho. Ahora bien, de igual forma hemos estado nosotros, pero tenemos un alcalde que también no le cae a Ambiori, como nos cayó a nosotros, que es violador de todos los acuerdos. El alcalde no tiene es un hombre sin palabras, un hombre que después que hace un acuerdo no lo cumple, lo viola en todos los momentos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.